Entonces esto podrá abrir posibilidades para que las personas defensoras eh, puedan entrenarse, capacitarse en mecanismos de la ONU. Considero eh, importante, fundamental y realmente este, eso dará y, y eliminará muchas brechas de conocimiento para eh, muchas personas defensoras de derechos humanos. Espero que realmente muchas personas participen y puedan eh, seguir incidiendo en su trabajo a través de este conocimiento y de estos mecanismos.